Si no te arriesgas, estás muerto en vida. Cada vez que te arriesgas a cambiar, tu cuerpo genera adrenalina y esa adrenalina te hace sentir vivo. Un riesgo no es tirarse en paracaídas. ¿Cuántas personas conoces que se han muerto por tirarse en paracaídas? Un riesgo es hablarle a la chica que te gusta. Un riesgo es dejar a tu pareja. Un riesgo es cambiar de trabajo. Un riesgo es irte a vivir a otro país. Un riesgo es empezar un negocio. El mayor riesgo es el amor, ya que uno baja la guardia ante la otra persona y muestra su parte más vulnerable. Pero si no te arriesgas, no ganas. El riesgo es vivir.